Medimovie resume en las películas Gold Hunter tanto el oro como el dinero son actividades que separan a los seres queridos de los seres queridos, por lo que al comienzo de la historia se nos muestra a una anciana llamada Suhan, luego una colina bajo una fuerte lluvia lejos de la ciudad. Lleva comida para sus muertos. Hijo en la mina cerrada en el área que ella siente que el alma de su hijo todavía vive aquí con quien ahora después de pasar un tiempo comienza a regresar de allí pero solo luego de una colina parece que caen algunas piedras. Entonces la anciana va allí a revisar el cerro donde ve oro ella piensa que todo el cerro tiene oro llama donde al llamar un policía que se llama Don Fin viene a revisar ese cerro cerca esa anciana que viene y le dice que te has vuelto loco es solo azufre que es oro está. Brillando como si no fuera a ser oro, cálmate, igual te vas a tu casa, va a hacer mal tiempo. Después de escuchar todas esas palabras del policía, esa vieja de verdad se va a su casa. Pero tan pronto como esa vieja se va, la policía el tipo llama a su hermano y le dice que tengo un trabajo para ti, nos vamos a hacer ricos pronto, solo toma algunos muchachos y ven aquí, tal vez tengo oro. En por otro lado, se nos mostró a un viejo cazador en una casa, cuyo nombre es Munción, que está viendo un horror en este momento mientras duerme y solo entonces su hija llega allí, por lo que se despierta y le dice a la hija de Mon que lo detenga. Ahora bien, Mon era trabajador de la mina, pero hace unos años, mientras trabajaba dentro de la mina, perdió la vida uno de sus familiares, con quien ha vivido hasta el día de hoy, después de lo cual vemos que su hija lo lleva a un lugar. En el auto. Ella se va en el auto, le muestra la foto a su papá y le dice por qué fuiste a la escuela de Yeon san el año pasado, mientras sabes que ni siquiera eres su verdadero abuelo, en lo que la luna dice que esto la niña K no tiene a nadie en este mundo excepto a su abuela, así que fui allí, donde más tarde ambos paran en la tienda y comienzan a comprar algo y allí Moon le da a su hija una sopa EK que hizo cazando un suye pero ella no toma y dice que papá por favor cuídate y después de decir esto, se va de ahí, Luego de lo cual se muestra a una niña en la siguiente escena, cuyo nombre es young Saun, esta es una niña grande de la que estaba hablando Mul, ella está peleando con algunos niños, de hecho, hay una deficiencia en la mente de young Saun, por lo que incluso después de crecer, Mul viene a salvarla, pero ella sola derrota a los niños. De ti young Saun considera a Mul como su abuelo. Hamun le pregunta por su abuela. En realidad ella es la nieta de la misma anciana que encontró esa montaña de oro en el bosque. Moon le da esa sopa y se va al bosque. En el camino ve a muchas personas con unas máquinas, estas son la misma gente que ha venido a buscar oro, donde Soon consigue que su hombre investigue eso de afuera que trae mucho petróleo y dice que todos vamos a ser ricos ahora si está lleno de oro, solo que toda esa mujer llega allá y dice que le mentiste que aquí no hay oro, Daunsoun se molesta al ver algo y el viejo dice bueno si aquí hay oro pero no es tuyo si lo has encontrado antes entonces no quiere decir que este el oro es tuyo pero esa anciana les dice que la tierra en la que estás parado es la tierra de mi hijo muerto de quien soy dueño y ahora voy a la ciudad y traigo algunas personas que pueden echarte de aquí al oír esto todos empiezan a detenerla pero por error la anciana se cae del cerro para ver cuál bajan todos pero ella la anciana se desmaya luego de ser herida, lo que les hace pensar a todos que podría haber muerto, pero de repente se despierta, pero allí nadie llama a una ambulancia para ella, pero la zona down parece estrangularla para creer todo esto. La luna presente en ese bosque ve al que vino allí a cazar, está a punto de dispararles, pero entonces en la nieta de esa anciana llega a buscarlo y su abuela comienza a escuchar voces. Pero Mon ve a Yan-sani, rápidamente se acerca a él y trata de limpiarlo porque Moan sabía que si todos lo veían, no lo dejarían también, pero antes de eso podría llegar a yan esas personas los ven a ambos donde todos empiezan a obedecer sujetando la luna y en medio de esto Yang Sanje le dispara accidentalmente al hombre que celebra y es el mismo hombre que le dispara accidentalmente a la abuela de Yang Sanje. Lo deja caer desde afuera y Moon aprovecha esta oportunidad. Le quita a Yang San y sale y sale corriendo. Ahora huyendo, Moon le escribe una carta a Yang San y le pide que vaya con el jefe de policía. Te cuidará de aquí cuando el mismo llame la atención de todas esas personas para que este y puede huir fácilmente de allí y sucede que la gente corre hacia el bosque para atrapar al original pero él no sabía que Mon es un cazador que sabía sobre esta jungla donde dice que tenemos que matar a esta chica pero ella quedará atrapada en el nombre. Mon los escucha a todos detrás de un árbol, pero Daung Soon ve a Mon, Dogshown lo deja inconsciente golpeándolo en la cabeza y le pide a uno de sus hombres que lo mate, mientras él mismo está cerca. La montaña dormida donde mató a una anciana Mul llega allí y lleva a todos sus hombres a buscar a la niña donde su hombre está a punto de matar a Mul pero la luna le dice algo que no puede escuchar pero el se si agacha Mul tiene un piedra en la cabeza ataca y huye de allí. Ahora el hermano gemelo también ha llegado allí con un arma corta donde todos juntos comienzan a buscar a la nieta de esa mujer mala y después de un tiempo algunos hombres también encuentran la zona joven, viendo que todos... Ellos intentan atraparlo y dispararle y después de escuchar el sonido de los disparos, Moon comienza a correr hacia ellos, pero antes de que pueda salvar a Young-soon, los cazadores disparan a Young So-un y ella cae al suelo. Al ver que los dos cazadores se asustan están a punto de dispararle de nuevo entonces a Jimon le dispara a un hombre desde la esquina y lo mata pero el otro hombre huye de Jimon Young lleva a Soon a un lugar seguro pero por error el collar de este Young soon cae allí en la pelea que fue la última señal de su papá dice que me esperes aquí y no te preocupes que traeré tu collar Por otro lado, se nos muestra al jefe hijo en la estación de policía cuyo pase Luna era pidiendo ir a la zona Juvenil, es un buen amigo de Mullen Hassan pero luego llega un policía y le dice al hijo jefe que hemos estado quejándonos del pueblo cercano del bosque que escucharon disparos en el bosque, y hemos encontrado muchos autos en esa zona, escuchando que dicen que deben quitar todos esos derechos y todos los presentes en el bosque, atrapar la presa y traerla aquí donde por otro lado todos los hombres de zona Down y los Coy se reúnen en un lugar y hacen un plan para matar a Mon. También hay balas que él había robado después de matar a todos sus hombres. Están hablando todo el tiempo de que hay un collar de Mon Soon y pide irse de allí, pero Soon dispara. Hacia el de donde se disparan dos balas de Mon ben, las cuales salen tocando la oreja de la zona Daun y ambos comienzan a dispararse el uno al otro, Mon se inclina cerca de un río y comienza a dispararles, pero también es alcanzado por una bala. Los hombres cruzan lentamente el río e intentan acercarse a Mul, pero él le dispara a uno de ellos en la pierna mientras que el otro hombre es golpeado por un pácer en el agua y Mul escapa de la zona de Dawn recogiendo todas sus pertenencias. Hombre al que le han disparado en la pierna y entiende que todos no me van a dar ninguna parte del oro donde les dice que si no me dan nada yo estaré en manos de todos también no dejaré que pase nada, al escuchar que la zona de Dawn se enoja y le dispara, ahora el regreso allí. Llega al lugar donde le dijo esto al joven Sunny, pero ella no está allí, pero él se la lleva y luego se nos muestra una escena del 11 de noviembre de 2000, donde Mon ingresa en un hospital y Chief son viene a su encuentro. Mon está en un entristece porque sacrificó su vida en un menor para salvar su vida en la mía por lo cual hoy está vivo en el hospital entonces agarra los pies del jefe hijo y le dice que me mate, tengo que tomar uno nuevo, después que se nos muestra una vez más en la actualidad, que comienza a bajar las montañas con el joven sol para que esas personas no puedan encontrarlos. Pero todos son muy inteligentes. Trazando sus pies, llegan a donde lentamente se hace de noche, todos ellos toman antorchas y comienzan a buscarlo, el error sigue siendo huir, pero este pensamiento se detiene y dice que tenemos que salir de aquí, no debo seguir adelante, siento que algo anda mal aquí, esas personas te están hablando. Solo entonces la gente de Down comienza a hacer balas al encender la luz de la antorcha en la luna, con el sonido de las balas y Sang da allí, incluso una gota de ellas pero Young. Zone so también corre para ayudar a Mul y ataca a uno de sus hombres pero ese hombre lo hiere disparándole un arma en la cabeza, al ver que Carmoan enloquece de ira y salta sobre él, lo ataca y le corta la cara, mientras que su otro compañero muerde con los dientes el cuello de un animal salvaje, al ver que el Dan se asusta, su compañero Mul les dice que lo maten pero no puede dispararle y dice en su boca que hace mucho tiempo había una historia sobre este bosque que había un animal de bata blanca por lo cual aquí no viene nadie y hoy llego a saber que ese animal de bata blanca eres tú y por eso Jong-san lo ataca por la espalda y Moon se desmaya aún después de darle arma a Bandok, comienza a dispararles a los dos viendo cual ellos huir de allí, ahora de nuevo solo un hombre de Daun Soun suena vivo Moon carga a Jong Soun en su espalda y lo trae de regreso a la escena en la que tuvo el accidente, al ver que nuevamente se adentra en sus recuerdos donde vemos al hombre quien Perdió su vida en la mina para salvar la vida de Luna, había tomado una promesa al morir que cuidaría de su hija De hecho, joven San no es otra que la hija del mismo hombre que dio su vida por Luna por eso Luna considera a joven cantada como su nieta. Ahora el policía hijo también tiene algunos de sus hombres han llegado al bosque con joven cantada donde ven muchos cadáveres y una montaña de oro en el bosque, viendo que tres años entienden que algo anda mal aquí, y por otro lado, la gota. También deja a los jóvenes cantados allí y se dispone a matarlos a ambos, pero esta vez ambos ya le han tendido una trampa a la Luna en la que atrapan a Mul comienzan a atrapar a Mul y comienza a matarlo y le dispara hiriéndolo por completo por lo que cae de una colina al río, donde ambos piensan que se ha ido ahora, por eso en la mañana deben haber estado bebiendo agua de ese río, pero solo luego el un original también disparó al último hombre de junio viendo cual Downsound va al río a salvarlo pero esta vez nadie pudo salvarlo de la boca y finalmente Buna mata al perro pero Mon también estaba muy herido y en la misma condición herida este joven sol comienza. a Acercarse a él. En el que estaba escrito que esta zona es mi nieta y después de mi partida, por favor cuídala y protégela, al ver que los hijos principales se emocionan, el hijo principal comprende que conoce su valor solo para salvar a los jóvenes cantados. Sano y salvo, uno da un suspiro de alivio y con esto termina la película aquí, gracias.